Eh, ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy muy bien Una vez estamos en directo, soy un amigo Tiro de 20 en vivo y en directo de Minecraft Vamos a empezar una nueva aventura, vamos a hacer una casita, nuestra minita, hacer lo normal Un stream cortito para, para jugar un carro lara a eh, Warzone eh, Estaba jugando Warzone de hecho ahorita bro y no me invitaron Ah bueno, no es cierto, no estoy bien conectado y pues dije, voy a hacer un directillo para ver un ratillo, cotorrear un rato y avanzar un poquito en este nivel. Yo creo que nomás lo básico, hago una casita. Veo que no va a coleccionar el 9.7. Y en base, si veo que les gusta mucho, pues lo voy haciendo más más seguido y más seguido. Si les parece bien, pues comencemos y a ver cómo nos va. Eh, no tengo mundos, tengo amigos eh. y servidores bien podríamos jugar Skip Blocks. Bueno, si veo que les está gustando mucho, comenten demasiado y conforme vaya avanzando esto, pues vamos, vamos viendo que, que vamos mejorando, perfeccionando para ir trayendo mobs arenas y cosillas así, Skip Blocks, todo eso, Skip Wars, ¿sí? sí, sí, claro, que sí. conforme vayamos viendo que les gusta y que están suscribiendo cada vez más, eh, agradeciéndoles muchísimo por los 500 seguidores. Ahora vamos por los mil muchachos, seguir compartiendo, seguir llegando a más lugares para ir por los mil seguidores. Comencemos. Eh, prendillas No, sin platillas. Tengo varias plundillas, pero no, no, no, me... No, no, la verdad no. Vamos al normal. Eh, vamos a configurarlo correctamente. A ver, le ponemos jugador, pack de recursos. Vamos a ponerle este. Este Tener más packs. Ah no pues Oye hay uno de ¿Cómo se llama? Mongos O mongos? Un juegazo también Casualmente la voz Se ve interesante Y luego lo estábamos viendo Activos Pues este Ok y los lo del barrio ponerse? Pues no ¿Para qué? Para que comportamientos Ok Mi mundo ¿Cómo lo podemos poner? Vamos a hacer una pequeña villita A ver si encontramos Un poblinito por ahí bueno eh, llevamos los los esto los saldamos más adelante y yo luego vemos cómo lo hacemos villa tiger villa tiger qué les parece se escucha bien se ve interesante eh, una vez más le damos Star, supervivencia obviamente supervivencia lo ponemos en difícil Mapa inicial, sí. Infinito, semilla, no tengo un especial. Esencia de munición de porción de terreno está bien. Poco amigo, no. muestra coordenadas sí así. Sí, nadie se da. Sí, sí, sí, sí. Quiere decir que en generación no sé qué sé eso Experimentación. Cuevas y acantilados. A ver, sí. Mejor no en red de de entes características de molar activar trucos no pues nada pues comencemos vas a cargando esto va a actualizar el paquete de texturas déjenme sus compartidas sus comentarios sus buenas vibras y a mí me gustaría comenzar en una casita en la cueva quiero iniciar mi casita en mi cueva hacer ahí mis cultivos y irme directo a la sí básicamente hacer el el trabajo del mini ya sea así no me encanta aquí el compañero, A ver, me encanta y en un ratito bro, muy buen comentario, en un rato nos van a ver Warzone, para jugar con ustedes, divertidos un rato, cotorrear, preguntas, pues, no que... Eh. tengo su compartida guapo <risa> sí que sí voy a ver si ¿sí responden por favor si sí, tú <risa> Ok, ya entramos, señores. Entramos, entramos, entramos. A ver si, sí, a ver. El pack se. A ver si había muerto aquí. A ver, rompo aquí. Salimos. El pack me gusta mucho como se ven los muy listos. El corazón. No, va a hacer un, una villa. Ay, pues que loco, ¿eh? ¿no? La rompemos aquí y me llevo lo que hay en el cofre. A mí lo mismo que ve bien una cueva, pero más que cueva, como un no sé, un lugar más abiertillo, como así, aquí así. Voy a guardar esto. Ok, no, no lo puedo guardar. Ok, ok, no pasa nada. un poco trabado. No, todo bien. El directo se ve bien. Ok, vamos a ver qué conseguimos tenemos arena tierra palitos un pescadito un salmón bueno nomás, que buena qué buena imagen del salmón crudo este dame una cueva dame una cueva Ok, ah pues buena buena no quería lana aún pero muchas gracias allí como no y nada más para acá no estás cerca de los cerros mucho me gusta más una zona más planicie voy a buscar un lugar acá chido si gracias a todas las que he compartido los comentarios. viajes a los que nos están viendo. Recuerden dejar su me encanta en el... En el directo, por favor. rompero en se semillitas. Tenemos zanahoria. Y grana de cacao. Y ya, bueno, me gustaría más una papita. Pero bueno. Y tenemos calabaza, señores. Tenemos calabaza, eh. Este el mopa, se está apuntando muy ser muy bueno. Vamos a ver si en... Si no lo acabamos, poquillo, muchillo no... Ah, mira, ¿qué les parece aquí? A mí me gusta cómo, cómo se abriría la casa aquí abajo. Me parece perverso. Ok, tengo un piquito de, meta, de, de, de maderita. Lo ponemos aquí. Ahí estamos. Ya luego, a ver si no pierdo mi casa. Y empezamos. Empezamos la minación había carbón por aquí atrás, ¿eh? leo sus comentarios, vamos a divertirnos un rato, venimos a platicar, pasar un momento agradable y avanzar, quiero agregar más personas, a esto que es, bueno luego cuando tenga piedra, tal, lo picaré, por el cambio cubo de, yo nuevos materiales y así, básicamente ya no sé mucho del nuevo Minecraft o de la nueva actualización, ya a ver si ustedes me pueden ir apoyando con esa parte, y igual dejamos sus estrellotos por ir mejorando la calidad, meter mobs, meter amigos y demás, ¿no? A ver, agarramos esto aquí. Y un el carbonazo acá. 12 lampaditas apenas comenzando, buenísimo. Ok, tengo... No, no tengo. Vamos a picar maderita. Maderita para ver si me dan un sapling de estos que voy a tener una maderita para tener la casa de receteo qué pedo que pedo porque mi skin va ¿Ah? no sé la verdad no sé ni siquiera yo puedo mover mi skin qué pasa emilio cómo estás mi firu Gracias por ver, gracias por estar con nosotros, aquí andamos en una pequeña casita, cotorreando con ustedes Gracias por comentar, gracias por estar aquí Igual le comentaba si tienen el Minecraft y quieren unir a mi mundo, o sea, hacer algo locos, que sería, sería genial eh, Tengo pensado hacer, bueno, pues hacer todo lo que se hace en el juego de Minecraft, vaya, o sea, en chino Una casita, no sé, matar al Wither todo eso, ¿no? Ustedes, ustedes saben, ¿no? Y en ese diamantillo, ver las nuevas actualizaciones que traen la nueva actualización ¿Qué traen, ¿Qué traen de, de nuevos materiales? Estaba viendo este material, me hace un poco extraño Y pues mi casa, si les parece bien, la iba a ser aquí, en... aquí De hecho, aquí va a ser mi casita En una cuevita Voy a vivir como... Como el buen Batman en una cuevicaza cuevi Tiger Cueva La Tiger Cueva, ¿no? De lujo, ¿eh, señores? hasta para inventar nombre un chistaco del día oye pero por qué no ves veis comentarios aquí me voy a actualizar porque no veo sus comentarios aquí a ver la skin pues no me puse atención pero se ve cool tiene digo tiene pelo largo tiene unos audífonos tiene frío es navidad va bueno ya pero es navidad más bien me llevo esto, me llevo esto, me llevo el otro, me llevo el otro. No sé cómo hacer la casa exactamente, la verdad no les voy a mentir. Pero yo creo que es un buen comienzo. A ver, agarramos esto. Yo sé que es más rápido con teclado y mouse. Eh, lo que pasa es que ahorita no tengo conectado mi teclado. A ver, lo que te digo, mi buen... Mi buen... Bueno. Te decir Firu, pero no. mi buen Emilio, pues eso es, pues conectarse, hacer ahí una serie, divertirnos, y pues está cool, o sea, está cool, porque este, me parece que este juego es vinculado con PC, el de Windows 10, está de Android, si no me equivoco, el, bueno, de Android y de App Store, el Minecraft Pocket, Pocket Edition, no sé si todavía, todavía se llama así, PlayStation, también el mismo, el mismo Minecraft, y si no me equivoco, Nintendo, Nintendo también lo maneja bien. Bueno, más que nada es eso, el Windows 10, o sea, que es lo que más usa la gente, ¿no? Jugar en computadora y se vinculan y pueden entrar al mundito y está está cool. Esto ya está muy, muy cool, o sea, hay una, una colaboración con todos ustedes, amigos streamers. Y jugadores también, porque hay jugadores muy buenos. Yo la verdad, le digo que yo apenas ando averiguando cómo es, cómo es que se hace esto. Ya estaba perdiendo mi casa por poco. Creo que voy a poner aquí, no sé, en mi casa o algo así. Voy a poner unos retoños de jungla, porque yo sé que reto, ay, güey. Porque yo sé que retoño de jungla no va a haber aquí, más que donde está mi casa. Me que estén acá bien altísimos para hacer una casita en el árbol con un tobogán que manda el agua. No sé, te me ocurren muchas ideas y estaría sería así. Llevo jugando la mitad de mi vida Mike. No, yo apenas. Yo sí lo jugaba antes. Yo lo jugaba antes. Eh, lo jugaba. Ay, aquí está culta. Cool bueno, ya ya, la ya empecé. Ya lo jugaba antes, pero. Pues no sé, dejé de jugarlo. Y ahorita dije: Déjame lo descargo. 700 megas. Empiezo una buena aventura. Veo cómo. ¿Cómo va esto? Veo. Y va, ah, que inicié. Me compré este pequeño pack de texturas, Se ve muy, muy cool. Y dije, pues vamos a empezar la aventura Ahí que más gente se vaya uniendo ya luego vemos cómo nos comunicamos Para pasarles el Pues sí, el... no perfil Sino como el a me que las piernas de acá Oye, que es eso? Eso es metal, ¿verdad? Oye, no me echo Mi pico de, de piedra Que también no soy muy rápido en esa parte Ese material que encontramos Bueno, a ver si ustedes que son Expertados en esto, a ver si me pueden ayudar con eso ya vi la noche y no tengo cultivos. Ahorita te voy a ver cómo lo hago. Bueno, lo único que tengo aguay. Te va a hacerme una hacha, una espadita. Y vamos a ver, a ver. Este material no saben qué es, ¿verdad? Todavía no. Bueno, voy a cortar primero el metal. A ver, ¿esto qué es? Vamos a abrir primero el microondas. Horno de microondas, no más El horno, normal. ¿Qué les parece que se ve el... Pues vemos vemos cómo se hace para, para el Rams. Se hace para tener más seguidores, más gente viéndonos. Y se, se renta. No sé cómo se rente. No, no tiene la oportunidad. Pero lo checamos. Y hacemos para que todos... Porque me parece que el Rams aquí es... Y te debe de aparecer que... Ah, ok. Ok, me creo uno de piedra. Ahí, palitos. Aquí. Bueno, la verdad sí es mejor jugar con teclado y me El material Es de cobre. Es cobre, es nuevo. metieron un nuevo material que es cobre. ¿Qué hace? ¿Es como terraria? ¿No me va a desaparecer? Cobre crudo. Me imagino que lo debo de... Alentar, ¿no? O sea, es casi un hecho. Este, voy a hacerme unas puertitas para que no entren a mi casita. Y va a ser una tarde platicando con ustedes, porque esto, esto es tinta, ¿no? O que es tinte marrón ahí. ¿eh? Platicando con ustedes, pasando pues, un momento agradable. Nomás que ya no me acuerdo ni cómo se hacen las puertas. Es aquí? Me marcan el móvil, me marcan el móvil. A ver, agarré esto. Nunca me marca Y ahora esperando un mensaje, una llamada de alguien. Ay, wey. Ay, ¿teatres? Oye, qué cool. Nunca me marcan, nomás. Están haciendo directo y me marca Qué cool, ¿no? Ay, que sí. Y tengo una tercera cuerda para el cuarto, me imagino. Mételo en el horno. Imagino que el carbón aquí así. No, con madera, con madera. El carbón me parece que se acaba... Madera tenemos infinitamente. Ya lo voy viendo como la agua. Metemos el carbón, señores. Tengo semillas de no sé de qué. Ah, de sandía. De lujo. Rompemos aquí. Vamos. Vamos a hacer aquí un espacio grande. Una sala aquí de estar, ¿no? Una para cotorrer aquí con los compas. Había puesto para que cocine el pico de madera. Para que sea el combustible bro me piensas si es que juegas Warzone para darle juntos y yo igual stream a ver si tenemos más gente en nuestros canales para qué más yo digo que una media hora voy a estar aquí me faltan como unos 20 minutos más y me voy a cierro el stream y inicio el stream en Warzone ahí para que estén atentos todos los que quieran conectarse dejando los comentarios nomás estén atentos al stream porque lo voy a sacar aquí por lo mismo de no pues problemas con facebook gaming sino pues porque facebook gaming es mucho de la idea de de poner bien tu descripción de lo que estás jugando y pues ya puse Minecraft pero lo iniciamos ya pongo warzone y ahorita en 20 minutos 20 minutos le damos a warzone ahí si sí, juan romero tú que eres un expertazo en minecraft igual también puedes conectarte yo sé que te instalaste el, el warzone ahí para vendernos unas partidas ahí estoy juntando una comunidad el cobre es meramente de O sea, no puede ser herramienta ni nada A ver, pero vamos a ver Qué se puede hacer con el cobre Ay, güey Hice una palanca Bueno, ni pedo Creo que luego nos verá más adelante Cofre, esto que es Vela marrón Oye, ¿puedo hacer velas? Esto es nuevo. A ver, aquí todo lo que se puede hacer. A ver, puedo hacer muros. ¿ah? ¿eh? Piedrecita, ladrillo del infierno. Bueno, nos queda un mundo por conocer. También le digo, eh. Puedes hacer un pararrayos. Oh, no sabía eso. Quiero hacer mi radio aquí en mi casita. Bueno, vivo en el, una cueva, ¿no? pero ¿cómo, ¿cómo se hace? A ver, no sé si me puedes pasar el clapseo, dame una explicación más detallada de eso. Bueno, primero voy a romper acá. Hay un murito de separación. Ah, pues no tengo para hacer mi cama. Hey. Mi pedo, mi pedo. Voy a empezar a hacer una cuevita a ver si consigo meterla aquí abajo. La andercita para pues, ese cemento de este de. para hacer una casita, ¿no? También. Eh, para que no me aparezcan los mods Voy a dejar por aquí Lucecito, Illuminati, todo esto Voy a aventar Más para acá la casa ¿Preocupas otro material? A ver, dame, dame, si no, tal hacemos una mina Y buscamos ese material Que se necesita para eso Rompemos eh, bueno, ahí la cajetita eh, Bueno, sí Bueno, me puedo mandar así, taparla Bueno, sí lo puedo hacer así Y luego puede subir ¿Qué material es? Quiero hacer mi pararrayos aquí, bro Rompemos, rompemos Con la andercita, la diorita y todo eso No se puede hacer más nada todavía ¿eh? Marco Valencia, ¿cómo estás? Eh, buenos amigos, bien a Chitala Ahorita, ahorita le damos al Warzone, eh, ya ando platicando acá con la gente para que se vaya conectando. Porque sí, parecería chido... Ah, lo que les decía, combinar a mucha gente para hacer un evento ahí. Un evento, más bien un torneito Y ahí, que gane el mejor, ¿no? Se diviertan. Ok. Encontré lo que buscábamos, señores. Una cuevita, a ver si encontramos buen material, eh. Entonces, eh. rompemos aquí, llevo esto, okay, llevo el metal, bueno, ya se va a romper mi picorita, okay, llevo esto. Oye, el metal ya parece distinto, ¿eh? Antes te guardaba como la caja, ahora te da como... Ah, güey. Ahora te da como un... como un... Sí, como un... Sí, vaya, vaya, reunirse como un... Hierro, literalmente. Antes te daba el cuadro completo y ya lo metías al oro y ya te daba el lingote. Está Estaba... muy cool eso, ¿eh? De hecho. Me gusta mucho esa mejora. Este, aquí, pues voy a poner aquí la puertita esta. Tapamos aquí así. nuestra cueva, ahí si sí vemos enemigos algo, creo esa matiza ok, okay. que hay aquí vamos a cocinar pues, esto y vamos a poner aquí lucecitas voy a acabar el de madera aquí haciendo tres pisos tres tres pisos tres cubos de estos me encanta me encanta cómo se ve la skin esta de Vaya, pues la skin de, del juego en sí De la vista No sé si también les agrada a ustedes Cómo se ve. se ve, se ve muy muy cool Tenemos tierra por ladrillo de estos mm, ¿Qué sigue? Tengo un salmón mm, mm, mm, mm, mm. Perchera, no me puedo hacer de cobre todavía ¿da? El cobre es medio decorativo Como decía aquí el compañero Ni herramientas ni nada Creo que vean cómo se ve la de diamante o sea Se ve muy muy genial todo, todo de diamante, se ve muy genial Bueno, en sí, las herramientas en sí Ok, vamos a ver si ya amaneció Una araña, podría ser mi... No, no, no No arriesgo No quiero arriesgar mucho A ver, rompe Eh, ya no tengo madera, ¿a qué No Yo no tengo madera, amigos. porque tengo que tengo fue la madera. Por ahí tengo que tener madera, ¿cómo no? Pues no, muchachos, no tengo madera. ¿Vamos a hacer un cofre acá súper rápido? Ah, pues en la puerta. ¿eh? Me llevo esto. Me llevo esto. Esto lo pongo aquí al lado. A ver. Creo que puedo hacer el, todo el kit de herramientas. No, okay, bien ya tengo una chia madera también. Vamos a hacernos el pico. Dos picos de esos. Llevo dos. Ah, ya tengo palitos. Bueno. Hago uno y ahorita vemos lo demás. Llevo, me llevo, me llevo esto. Tengo más maderita. Ahorita vamos a ir a cortar madera. ¿Me recuerda? Llevo esto, esto, esto, ah, que esto es para construir más rápido. ¿eh? Otro pico, una pala, una asada y una hacha. Así todo bien. Acomodamos esta onda. Pico aquí, pico arriba, una asada aquí. Y llevo el hacha. Y pues eso. La pala ahorita va a ser más adelante. Bueno. Básicamente esto es nuestro inicio. Vamos a ver. Ay, mamá, cómo no me hice la espada. Vamos a matar la araña que había aquí. Ok, que ya amaneció. Vamos a poner los cultivos. Y vamos a dejar aquí el directito el videito de hoy. Para los que no lo vieron, pues más adelante... uh, ese cuervín. Ese de aquí, aquí está mi casa, ya crece el árbol. Una casita del árbol y así ¿Esto qué es? Un cubo Hubo un Enderman entre nosotros, eh Oye, había agua por aquí, ¿eh? ¡Ajá! Ah, ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo en mi sombra? A lo mejor si me hago mi arco hoy Nah, nada, me dio una No pasa nada, señores Vamos viendo qué más encontramos Aquí está la agüita Vamos a de la agüita ¿Dónde está la pala? y la pala? Y sal a pala, señores. Vamos a ir más rápido. Soy un poco lento en este aspecto. Le digo, no, no he, he jugado mucho esta onda. Rompo, rompo, rompo. Súbete Rompo, rompo, Ahí voy Súbete. Listo. Tenemos. Tenemos para cultivar desde el principio. Ahorita vamos a adaptarlo para que se vea elegante. ¿Eso me pueden recordar que es? ¿Es piedra o es... Ah, sí, es lo que buscaba. Bueno, no lo que buscaban, sí. Pero es como un tipo de... Como cemento, ¿no? Para hacer... <risa> no cemento, no cómo se llama. Pero es como para hacer ladrillos, ¿no? A lo que tengo entendido. Luego, luego, estamos viendo hacer una chimenita ¿Cómo se llama? Arcilla, esa cosa. Este es un tipo como cementillo, esto ok. Y rompemos ahí. Eh, subimos esto. Ah, me falta para hacer hojas. ¿eh? Ahorita voy a acomodar el, los cofres y demás. Pero ahorita, ahorita, ahorita. Ah, yo creo que rompemos otra línea. Creo esa matista. La matista, igual minando, ¿eh? Luego tendremos un día minando, ¿por qué no? Nos irá bien, chavos. Nos irá bien, muchachones. Ahí estamos. Sostengo esto. A ver, rompo aquí, rompo aquí, rompo acá, rompo acá. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Me de hierro también puede ser mi propio... Serían tres. Decina línea, ¿verdad? Porque por aquí, eh, ok. Decina 3, 3 línea. Y luego vendremos por la arcilla también. Esta 3. 3 y línea. Y aquí rompemos. Bueno, 3 y línea. Y aquí empezamos otro. Y okay, así. línea ok, perfecto. Ahí estamos. viento subracanado señores. Ahora agarramos la asada. Bueno, ah, aquí eran aquí no dos, ¿eh? Porque, aquí son dos porque aquí va el, la sandía esta, ¿no? No sé, denme en sus comentarios eh, qué les está pareciendo. ¿La ¿Arcilla? Sí, la arcilla es como para... Es como unos cubos, no unos cubos, básicamente son como, no sé bro, no sé cómo se llaman, la neta no. Sí, son como ladrillos, son unos cubos como de ladrillos, que están acá bien cool. Ya, luego, luego les vamos haciendo esa onda también. Tengo semillas y tengo zanahoria, ok. Vamos a romper, tanque así, así, y asado. Y ponen por allá para que no me rompan mis cultivos. Luego los, los mods. Los mods amigables. Meto esto aquí. Metamos. Y aquí metemos la zanahoria. Tengo árbol de jungla. Es lo que estaba viendo para poder plantar cacao. Y pues nada. Metemos el cacao. Y aquí queda el video de... Minecraft, espero les haya encantado, eh, si tienen algo más que decir por favor déjame en los comentarios, algún truco, idea, sugerencia y demás. Y empezamos directo en Warzone, este, para platicar, jugar, conéctense, todos los que. Bueno, todos los que quieran conectarse, vaya la redundancia y pues mientras yo me como esta manzana. Bueno, nos vemos pronto. Ahorita nos vemos en unos segundillos. Adiós.